utilizar esta herramienta tan valiosa para vencer la crisis que nos está acechando. Bueno, me pueden encontrar en todas las redes como @micasabja y en mi sitio web www.micasabja.com. Así que ahí los espero para conversar y también para hacerme preguntas si desean de acuerdo a esta presentación. A ver, pensemos un poquito. Una crisis, no solo la crisis que estamos viviendo hoy en día sobre el COVID, cualquier otra crisis generalmente nos obliga a entender, a entender nuevas herramientas y a aplicarlas, ¿no es cierto?, para poder salir de lo que estamos viviendo, para poder eh, eh, tener beneficios de alguna manera. Y eso es lo que ha ocurrido con lo del coronavirus a nivel mundial en países digitales y en países menos digitales nos ha obligado a entender mucho más y poder aplicar lo que es el marketing digital a causa del, del confinamiento que hemos tenido y que de repente tenemos todavía, entonces es como una obligación prácticamente para poder salir adelante. Y eso es lo que les vengo a presentar en esta presentación. Hablar un poco sobre lo que es el marketing digital de una forma más profesional y poder salir adelante. Esa es la idea ahora. Para empezar a entrar, te, tenemos que entender qué es lo que es el marketing digital. El marketing digital, a mi criterio, un, es un concepto mío, es aplicar herramientas que tengan que, relación con, lo que, con la parte digital, no necesariamente Internet, para poder eh, promocionar y dar a conocer una marca y, le, y llegar a vender. ¿Por qué, por qué digo esto? Porque si hablamos de marketing digital net hacia solo Internet, ya estaríamos hablando de, del no uso de aplicaciones que no necesariamente tienen que estar conectadas a Internet, por ejemplo. Tengo un ejemplo súper claro ante esto, que es un video de la Coca-Cola que justamente dice el cajero de la felicidad, lo pueden encontrar en YouTube. Se llama el cajero de la felicidad y es un cajero, un dispensador, que lo que hace, en vez de darte Coca-Colas, lo que hace es regalarte regalarte un contenido en sobres, regalarte dinero y además decirte qué vas a hacer con ese dinero para ayudar a otras personas. Este, este cajero, obviamente, este dispensador, se podría decir, no está conectado a Internet, pero es digital. Entonces, por ese motivo es que hago diferencia con, con lo que es el marketing digital como tal y podemos hablar del marketing online o en Internet para referirnos más al tema de Internet. Obviamente, esta conceptualización no la podemos ya cambiar porque como que está muy bien posicionado, ¿no? Pero es un poco el entendimiento que he desarrollado para lo que es marketing digital. Para continuar, entendamos además qué oportunidades, y beneficios nos trae la digitalización para una marca, para nosotros de repente como profesionales también. Existen muchas oportunidades y beneficios. Dentro de estos están, tenemos las oportunidades, por ejemplo, conectar con grandes audiencias, cosa que no puede pasar con medios tradicionales. De repente, eh, una, una radio normal que no sea online por internet. Va a tener limitantes, ¿no es cierto? No va a llegar a otros países, no va a llegar de repente a otras ciudades. Todo depende de cómo está manejando eh, el tema de, de la radio, cómo se está distribuyendo. En cambio en Internet sí podemos llegar a grandes audiencias y por ende globalizar nuestra marca, porque podemos alcanzar a muchos países impensados con otros medios tradicionales y además a costos más bajos. Podemos entrar a mercados donde no teníamos presencia, es mucho más fácil con internet llegar a mercados donde no tenemos presencia, tal vez física, en, hablando en nuestro mismo país, no necesitamos entrar a, a otros países para hablar de esta manera, ¿ya? En, eh, podemos interactuar de forma directa y personalizada, además. Es mucho más fácil ahora conectar con la gente de forma personalizada, sin pensar en el uso de los bots. Eso sí tenemos que tener claro. Si estamos en una radio, en, una tele, en un canal de televisión, por ejemplo, no tenemos ese contacto tan directo con la gente. Nos están viendo, pero nosotros no podemos interactuar con las personas. En cambio, en las plataformas de Internet, específicamente en las redes sociales, sí podemos lograr esto. Podemos eh, nutrirnos de información de la audiencia a costos más económicos que de una manera eh, de desarrollo, de investigación de mercados, por ejemplo, tradicional, donde teníamos que hacer encuestas eh, a muchas personas. Teníamos que pagar, además, a los encuestadores. Entonces, eso, esa es una gran oportunidad que nos da el mundo digital. Y todo eso tenemos que tener claro y entenderlo, porque es un beneficio. ¿no? Son parte de los beneficios que nos va a otorgar y dentro de estos beneficios ¿Qué vamos a, a poder tener y obtener? Branding, por ejemplo, ¿qué es el branding? Una construcción de marca, de una marca personal, de una marca de un producto, etcétera. La construcción de marca es mucho más factible y más sencilla de realizar en el mundo digital. Además, que con conocimientos tal vez empíricos e iniciales, podemos empezar a generar todo esto. Obviamente no va a ser, eh, no vamos a llegar a grandes, eh, a grandes, eh, a gran alcance. A, a grandes estadísticas, sin sí, un conocimiento muy profesional, pero se lo puede hacer. En cambio, en, en los medios tradicionales es un poquito más difícil. Podemos conseguir leads. Los leads son aquellas personas que nos van a dejar su nombre y nos van a dejar un dato de contacto, por ejemplo, su número de celular o su correo electrónico, que esto es súper importante y valioso para empezar a vender un producto, ¿no es cierto? o un servicio. Y hay muchas técnicas para poder desarrollar y adquirir estos leads. Una de ellas es el tema del contenido. Un contenido valioso, por ejemplo, existen muchos e-books que son gratuitos en internet. ¿Pero qué les estamos dando a cambio para tener este estos leads? Estamos entregando nuestros datos personales. Y para esa empresa, para esa marca, somos valiosos, somos potenciales clientes. Desmentir errores. Hay muchas marcas y emprendimientos pequeños que tienen miedo a entrar a Internet porque dicen que les van a copiar. De todas maneras, la gente va a hablar de ti, va a hablar de ti, va, va a poner de repente productos tuyos, servicios, fotos, etc. Entonces mejor estar ahí para poder estar atentos a cualquier información errada que pongan de nuestra marca. no Conocer el mercado, como ya mencioné anteriormente, nutrirnos de información de la audiencia en la parte de oportunidades, estamos de la misma manera. En la parte digital es mucho más fácil conocer el mercado. Existen herramientas digitales que nos ayudan a analizar e investigar. Las mismas plataformas de sociedad tienen sus propias estadísticas. Nos permite ahorrar. ¿Por qué? Porque de alguna manera, para iniciar, Podemos necesitar costo cero, pero sí utilizar tiempo para desarrollar nuestra marca en Internet. Y nos va a permitir ahorrar. Desarrollar una promoción, una publicidad de forma física para medios tradicionales, el costo es mucho más alto, desde que tenemos que elaborar, digamos, ¿no? un spot publicitario, por ejemplo, o un jingle, los costos son más altos. Nos permite, además, nos da el beneficio, obviamente, de vender, de vender en canales nuevos, de vender fuera de nuestras fronteras, y para finalizar, nos permite medir, medir absolutamente todo. Ahora, obviamente tenemos que creer a las herramientas que nos proporcionan esta información y estas estadísticas, pero la ventaja es que sí nos permite hacer todo esto. Como paso número dos, les voy a dar, bueno, como Punto número dos, en todo caso, les voy a dar algunos pasitos para poder, vender la crisis, para poder vencer la crisis con marketing digital. Aquí, antes de que continúe, algunos mensajitos que me están llegando por WhatsApp de la gente que está mirando. Me mandan saludos. Eh, un saludo a Jimena, a Rodrigo, a Ale Mijares. Eh, a Julio Báez, a Lau Jimena Salamanca desde Colombia. Bueno, un abrazo grande a la gente que, que está ahí escribiendo. Y me alegra mucho que el tema sea de interés de ustedes y espero que les sirva todo el contenido que les voy a dar. Ya saben, estoy en las redes también para cualquier pregunta y de esta manera poder ayudarles. Igualmente, por medio de los comentarios ¿no? en la charla. Bueno, les decía, les comentaba que ahora vamos a entrar a algunos pasos para poder vencer la crisis con marketing digital. Es obvio que no vamos a vencer por completo, pero la idea es que podamos ayudarnos de estas herramientas y podamos salir adelante, en vez de quejarnos. Hay que ver las oportunidades que nos está brindando esta, esta pandemia, esta crisis, esta crisis que estamos viviendo a nivel mundial. Hay que tratar de sobrellevar de alguna manera y para eso están muchas herramientas digitales, que nos va a ayudar a sobrellevar todo esto. Algunos pasos que sí o se debemos seguir, capacitarnos. Si no nos capacitamos en las herramientas digitales, si no nos capacitamos en lo que es marketing, en lo que es marca, en lo que es empresa, en lo que es el marketing digital, va a ser muy difícil desarrollar los siguientes pasos. Entonces tenemos que tener cierto entendimiento, por lo menos para poder continuar con los siguientes pasos. Esto es bien importante, la capacitación. No podemos olvidarnos. Organizar y proyectar nuestra marca. ¿A qué me refiero con esto? A que debemos entender bien qué es lo que va a proyectar nuestra marca, la forma de comunicación que va a tener nuestra marca, nuestra empresa. Y además, entender y conocer y poder desarrollar y diseñar nuestra marca. ¿A qué me refiero? A tener un logo, a tener eh, un eslogan y tener colores que identifiquen a nuestra marca. ¿Por qué? Porque en las, en las redes sociales, en un sitio web, no podemos tener un carnaval de colores. Tenemos que identificarnos de alguna manera. Por ejemplo, el color que identifica Hotel es el color verde. Han debido ver si entran a todas sus plataformas de Hotel, Hotel Universidad en general, Hotel de Bolivia, Hotel de Ecuador, etc. Van a ver que los colores que manejan es el verde. Si entran a mis plataformas, por ejemplo, a mi sitio web, a mis redes sociales, se van a dar cuenta también que tenemos que manejo el color rojo como como principal, pero dentro de esto es el blanco y es el negro. Entonces tenemos que tener claro esto para poder identificar para que la gente identifique nuestra marca. Son cosas muy importantes que a veces las pasamos por alto y queremos entrar a Internet sin tener esta construcción. Identificar el público objetivo y buyer persona. ¿A quién nos vamos a dirigir? ¿Quiénes son? ¿Quiénes van a ser nuestro público objetivo? ¿Dónde viven? Eh, de, qué edad, de qué edad son sus intereses, etc. Y acorde al público objetivo, que ya va en rangos de edades, en rangos de lugares, etc., vamos a entrar a, al buyer persona, que es ese cliente ideal, es un, como un perfil ficticio de nuestro cliente ideal. Una persona específica, los intereses que tiene, las soluciones que les podemos dar con nuestra marca, sus problemas. Entonces, todo esto es muy importante porque a ellos nos vamos a dirigir. Ya, y ahí tenemos que tener muy claro a quién nos estamos dirigiendo. Porque acorde a saber al el público que tenemos, también va a ser nuestra comunicación. Hacer networking. Las redes son las herramientas más valiosas que existen para hacer networking. El networking son esas relaciones interpersonales que vamos a ir construyendo con objetivos que tengamos, tal vez para conseguir alianzas, tal vez para conseguir clientes. Hay muchísimas opciones, ¿no es cierto? De esa manera podemos lograr nuestros objetivos. Y financiar y crowdfunding. Esto en el caso de que necesitemos un financiamiento. Es muy difícil de repente poder eh, conseguir un financiamiento bancario. De repente es difícil para nosotros o de repente los bancos y las entidades financieras han disminuido estos créditos. Depende mucho de muchos de los países, porque hay países donde han adquirido políticas para lograr y otras que no. Entonces existe una herramienta que se llama el crowdfunding que podemos encontrar en, en Internet. Hay muchas plataformas que nos ayudan con esto, que es subir nuestro proyecto y pedir a amigos y a nuestras redes que nos ayuden a financiar nuestro proyecto, haciendo... Eh, pequeños, de, pequeñas colaboraciones económicas por medio del crowdfunding. Entonces, para, para eso tenemos herramientas en Internet que nos ayudan a poder salir adelante. Aplicar marketing digital, por último, que ya vamos a ir, vamos a ir avanzando. Entonces, primeramente necesitamos las, eh, los pasos anteriores para poder empezar a aplicar el marketing digital como tal. Es muy importante y cuáles son? Cuál es ese proceso para aplicar marketing digital? De hecho, está todo ligado. Los pasos con este proceso, todo está ligado. Para empezar, tenemos que analizar, analizar cómo está la presencia de nuestra marca en Internet y analizar cómo está la presencia online de nuestros competidores. Y también, por qué no, analizar las marcas, que no necesariamente sean nuestros competidores, empresas, marcas, personas que hagan bien las cosas en Internet. Esto es importante porque nos va a ayudar y nos va a enseñar a hacer bien las cosas. Porque siempre es necesario tener un ejemplo, tener alguien, una guía a quien seguir. Por ese motivo es importante analizar. No podemos decir nosotros somos los mejores porque, bueno, siempre va a haber alguien que esté encima nuestro y es importante que esta, esta marca, esta empresa, esta persona sea parte de nuestra guía para hacer bien las cosas. Tener los objetivos claros es tan importante porque si no, no vamos a saber a dónde nos dirigimos y cómo vamos a hacer estrategias y acciones, porque no sabemos qué es lo que queremos lograr. Por eso tenemos que tener todo esto claro, y el público objetivo que ya les he comentado, y el bayer Persona. Toda esta parte en la, eh, todo esto tenemos que tener claro en el primer paso del proceso para aplicar marketing digital. En el segundo paso están ya las estrategias. De, tenemos que definir las estrategias y las acciones para poder empezar a digitalizar, conseguir visitas y engagement. Y todo esto, principalmente el tema de las visitas y engagement, lo conseguimos generando contenido de valor y publicándolo. No me refiero a agarrar y vender todo el tiempo o subir todo el tiempo fotos de nuestro producto o subir fotos de nuestros servicios. No, tenemos que entregarle contenido de interés que nuestro público eh, eh, esté buscando. No es cierto que vaya relacionado a nuestra marca, sí, pero no que sea publicitario necesariamente. Podemos entregar tips, podemos entregar tutoriales, podemos eh, eh, mostrar, mostrar, por ejemplo, fechas especiales relacionadas, pero con nuestra marca. A ver, por ejemplo, en el Día Mundial del Sueño, y soy una marca de cosmética, puedo utilizar, eh, y tengo una agua, de, una agua de colonia de lavanda, por ejemplo, les estoy dando un ejemplo. En el Día del Mundial del Sueño a mí me sirve eso. ¿Por qué? Porque la lavanda nos ayuda a descansar mejor y a dormir mejor. Entonces ya tengo algo para relacionar con mi marca. Es un ejemplo que les doy. Dentro de esta sección, cuando ya consigamos ese engagement, o sea, ese compromiso con nuestra marca, podemos desarrollar podemos desarrollar nuestro proyecto de crowdfunding. Porque lógicamente nadie va a querer ayudarnos en el financiamiento si no tenemos cierto compromiso a la marca, si no tenemos una pequeña construcción mínimamente, porque la gente no va a confiar en nosotros ni en nuestro proyecto. Entonces hay que intentar hacer, desarrollar todo eso primeramente. Una de esas herramientas para el crowdfunding es el Indiegogo. Como tercer eh, paso de este proceso tenemos eh, conseguir los clientes, fidelizarlos, y por ende, prescriptores. Los clientes que, sea, que sean fieles a nosotros van a empezar a hablar de nosotros y van a empezar a recomendar nuestra marca. Pero para conseguir todo esto necesitamos sí o sí com, ir comprometiendo a gente con la marca, desarrollando y generando una comunidad. ¿Ya? No es solo, no es solo de poner publicidad pagada para conseguir fans en una, en una página, para conseguir seguidores en, un, en cualquier otra red. Necesitamos que esas personas se comprometan con nuestra marca. No es solo el tema de fans. A ver, ya. Y como tercer punto de toda, de toda esta presentación, hay algunas habilidades que son necesarias para sobrevivir a la digitalización y para poder digitalizarnos un poco mejor. El entendimiento básico de dispositivos tecnológicos. En un inicio he dicho que hay que capacitarnos. Podemos capacitarnos en muchas áreas de negocio y capacitarnos en el mundo digital. Pero también tenemos que entender cómo funcionan los dispositivos tecnológicos. Es necesario entender mínimo, ¿no? De una manera, por lo menos, donde podamos gestionar a nivel mínimo nuestra marca. Posteriormente, tenemos que entender muy bien. Marketing digital entiendes o mueres. En ese momento, si no entendemos marketing digital, nuestra marca puede morir, nuestros negocios pueden morir. Entonces tenemos que entender por qué podemos empezar a digitalizar y a utilizar nuestros conocimientos, nuestra pasión, para poder desarrollar otro tipo de servicios y no necesariamente vender productos. ¿no? Por ejemplo, eh, de repente yo soy apasionada por la creación de billutería reciclada y yo sé cómo hacerla. Entonces, ¿por qué no dar capacitaciones sobre el desarrollo de esa millutería? Existen muchas maneras de empezar a digitalizarnos. Tener objetivos claros y no cometer errores son habilidades que tenemos que tener para poder digitalizarnos correctamente y eficientemente. Entender y conocer al nuevo consumidor, cómo actúan en las redes, qué, qué tipo de intereses tienen, tenemos que entender muy bien esto. Conocer el funcionamiento mínimo de las redes, que ya lo he mencionado, con el tema de dispositivos tecnológicos, entra también esta parte. Y no necesariamente hablo de tener un perfil, por ejemplo. No tenemos que entender la parte ya más profesional de desarrollar una cuenta de marca. En Pinterest tenemos la opción de desarrollar una cuenta de marca. En Instagram también y en Facebook también, porque Twitter tiene, tiene la opción de, de crear cuentas indiferentes, o sea, para personas o para empresas es la misma. Aprender a segmentar algo que es tan importante si vamos a poner publicidad pagada. Ahí va la parte de gestionar el administrador de anuncios. Esto va casado y tenemos que entender muy bien. La segmentación es una de las cosas más importantes para tener éxito en la publicidad que vayamos a pagar y para poder segmentar bien. Tenemos que entender también a nuestro consumidor y entender y conocer a quién nos estamos dirigiendo, quiénes crees y que, que van a ser nuestros clientes ideales. Ya vamos más o menos terminando. Creo que todavía tengo tiempo. Déjenme eh, ver. Cuánto tiempo tenemos? Creo que vamos bien. Me he apurado un poco. Bueno, ahí lo dejamos para tener preguntas. Entonces vamos a aprovechar eso. Cómo atraer leads y clientes de la parte offline al online y del online al offline. Muchas empresas, muchas marcas se han quedado eh, rezagadas de repente hasta que ha llegado la pandemia, ¿no? Se han quedado como que en la parte física y en lo que sabían y, y no entraban a Internet o si lo hacían era muy empíricamente. Entonces ya tenemos que empezar a generar esta, este proceso de, de, de enlazar la parte física con la parte virtual. Ya nos hemos dado cuenta de que no nos vamos a volver 100% digitales. No va a ser de esa manera porque todos necesitamos contacto, necesitamos... Eh, estar, estar conectadas con las personas. Entonces, por ese motivo, es importante poder desarrollar este tipo de, de, de tips que voy a mencionar en este momento. Por ejemplo, del, del offline a online. ¿Cómo vamos a hacer esto? Tener material impreso de nuestra marca donde, además, incluyamos. Digamos nuestro sitio web, incluyamos enlaces a nuestras redes sociales o los íconos neta, netamente donde van a saber que nos van a encontrar. Si, si ven el logo de Facebook, ya saben que en Facebook nos pueden encontrar. Entonces de esa manera mostramos, mostramos y además enlazamos a nuestra comunidad que está en nuestro local comercial hacia nuestra comunidad online. En la oficina o local comercial también podemos presentar material, podemos presentar cuadros de repente o fotografías de gente que haya subido a las redes, mostrar íconos de las redes sociales también para que la gente sepa que nos pueden encontrar. Además, también podemos tomar fotografías con las personas que visitan y subirlas a las redes, a las plataformas de Internet. Eso nos va a ayudar a hacer este enlace. Y también a hacer que la gente eh, se interese más por nuestra marca y se sienta comprometida. Porque a la gente le encanta ser importante. Le encanta que les saques una foto, que subas a las redes y que has asistido a su local. Le gusta. Hay muy poca gente que es reacia a esto, pero a la mayoría le gusta. Te diga o no, que, que sí o que no, les gusta, yo les digo. Es muy notorio porque si no, no funcionarían las redes como funcionan ferias, algo que tal vez en este momento no se está llevando a cabo en algunos países, pero en otros sí todavía se, se están llevando a cabo. Tener material promocional de nuestra marca es importante, pero además incluir estas pequeñas, estos pequeños eh, logos, por ejemplo, de las redes sociales, el enlace a nuestro sitio web, poner el, nuestro correo electrónico. Eso ayuda a enlazar de una parte física al mundo online y por ende, Podemos conseguir bases de datos porque ya tenemos que empezar a registrar a las personas que van a nuestro local eh, para que sean parte de nuestra base de datos, no, a, no solo a los clientes, sino a personas que estén interesadas y de repente van a volver, a, van a volver en otra ocasión a comprar. Ahí ya desarrollamos esa base de datos que nos va a servir para utilizarla en el mundo online, por ejemplo, para enviar correos electrónicos con el email marketing. Entonces ya estamos pasando del offline al online. ¿Y qué hacemos con el online para pasar al offline? O sea, para llevar a esas personas que visitan en nuestros medios digitales y vayan a nuestras oficinas físicas. Señalar datos físicos es importante en la información que vayamos a añadir de nuestra marca, de nuestra empresa. Siempre tenemos que poner dónde estamos ubicados, nuestro teléfono o nuestro celular, de la marca. Todo esto es, es importante para que la gente también tenga confianza en nosotros y sepa que realmente somos una empresa que existimos y estamos localizadas en cierto lugar o que pueden encontrar nuestros productos en cierto lugar. Regalar cupones para compras. Podemos regalar cupones para compras en, en el online, en las redes, en nuestro sitio web, para que la gente vaya a nuestro local comercial y haga la compra. Concursos que incluyan visitas al local. Este, este tipo de, de, de enlaces entre el offline y el online puede funcionar mucho en, en hoteles, por ejemplo, en restaurantes, en cines, en lugares que como que sí o sí es necesario que la gente asista de forma física, ¿no? y eventos offline. Podemos mover y promocionar un evento en las plataformas de social media y en nuestro sitio web y el evento puede llevarse a cabo de forma física. Podemos hacer una previa del evento como un Facebook Live, pero ya el evento físico va a ser Va a ser, va a ser fuera de la línea, ¿no? Entonces, existen muchas maneras para hacer este enlace como les he mencionado y como les he mostrado. Parte de todo esto, sin ese networking, sin esas relaciones interpersonales, es difícil que salgamos para adelante. Es muy necesario, muy importante las relaciones interpersonales porque es la única manera de conseguir potenciales clientes y de conseguir clientes. Ya ustedes saben, sabemos muy bien que los contactos en el mundo ayudan mucho a avanzar de, de una u otra manera. Entonces ah, las redes sociales nos ayudan mucho a esto. Linkedin, que es una plataforma eh, más a nivel profesional, también nos va a ayudar porque no solo se trata de que yo me relacione con empresas o con, con otras personas, sino que me vean a mí, que soy un profesional y que puedo ser útil también en una empresa. Entonces de repente hay mucha gente que está buscando empleo en este momento y LinkedIn es la plataforma especial para esto. Ahora sí, vamos finalizando con tres herramientas que les traigo para especialmente para emprendedores, para marcas pequeñas y por qué no grandes también, pero muy útil para emprendedores. Primero Google Drive, Google Drive, donde podemos subir nuestras fotos, podemos subir eh, archivos pesados para de repente intercambiar o enviar a alguien. Esto nos ayuda eh, para y también para tener de resguardo en Google Drive. Es como un espacio en la nube, es un espacio en Internet para poder guardar información donde eh, tengamos como un resguardo de nuestra marca, de nuestra información. Google My Business. Esta herramienta, que creo que todavía falta mucho utilizarla, es también de Google. Es un espacio como una página donde tenemos información de nuestra empresa, información de nuestra marca. Además, podemos marcar la ubicación de nuestra empresa, de nuestra marca, y podemos solicitar a Google que nos verifique. Entonces, esta sección es sumamente importante porque ayuda, el Google My Business nos ayuda a ese posicionamiento deseado en Google. ¿Ya? Canva. Canva es una herramienta para generar, eh, para generar diseños, para generar contenido, para hacer eh, los diseños, por ejemplo, para las redes sociales. También podemos hacer un diseño de logo en caso de que no tengamos el presupuesto para pagarle a un diseñador, por ejemplo. Canva nos ayuda muchísimo, es una valiosa herramienta. Tiene la opción gratuita y la opción premium. Y en la opción gratuita, déjenme decirles que es muy, muy útil y muy buena. Así que no necesariamente tenemos que pagar la Canva. Y mi negocio app, que ya es una aplicación para los celulares, para Android y para iOS, donde podemos gestionar nuestro emprendimiento, nuestra empresa. Podemos subir eh, nuestro inventario, podemos subir clientes, etcétera. Es una herramienta muy buena, muy útil para poder manejarla desde el celular, que nos puede facilitar mucho la vida como emprendedores, como empresas. Si no me equivoco, con esto ya hemos terminado. Sí, aquí algunos créditos del, del diseño de la presentación. Un agradecimiento, obviamente. Les agradezco muchísimo por aquí. Ahora sí quiero ver si hay algunas preguntas. Ahí les dejo mis datos de contacto. Les invito a conversar sobre marketing digital en las redes con el hashtag Entiendes o Mueres. No se olviden, si no entendemos, estamos muertos. Así que gracias, gracias, gracias a todos por estar aquí, por estar en mi presentación. A ver... Eh, bueno, muy interesante, por ahí me dicen, muchas gracias. Saludos desde Perú a Felipe, a Alma desde México, a Cindy Luis desde República Dominicana. Fer eh, me tiene una pregunta. Un saludo, Fer. ¿Cuál sería la mejor red para iniciar? Me dice. Bueno, depende de tu marca y depende de tus objetivos. Si eres una, una marca muy visual, obviamente Instagram es más importante que Facebook. Pero si no, yo te recomendaría utilizar Facebook creando una fanpage, ¿no? Porque obviamente Facebook era la plataforma y la red social más utilizada a nivel mundial y, y es como el padre de las, de las redes, de la marca, de la empresa, ¿no? De la empresa Facebook. De ahí tiene Instagram, tiene, tiene WhatsApp. No sé si con eso te ayudo. Te ayudo, Fer. Tal vez puedes decirme de qué es tu marca. Qué tipo de, de, de marca eres. Y con eso podría ayudar un poco más. Así que a ver, ahí estoy esperando si hay alguna pregunta más. Karina, hola Karina, desde Canadá, wow, qué lindo, gracias, un saludo. Gracias Karina, gracias, excelente presentación, me dice muchas gracias Karina. Espero que, que les haya servido, es corto el tiempo, pero bueno, Delia... Delia, hola, un saludo, muchas gracias, gracias Delia. Bueno, me alegra, me alegra que, que estén contentos, que les, esté, que les haya gustado la presentación. Como les digo, un poco corta, tal vez un poco rápida, y a veces nos hace perder el hilo. Pero ya saben, me encuentran ahí para, para poder conversar. Y más contenido también en mi blog, de, en la página web pueden encontrar. No sé si habrá alguna otra pregunta. Bueno. Aquí voy a seguir esperando un rato más para ver si hay más preguntas. Luis Fernando, saludos desde Bolivia. Hola, mi paisano de Bolivia. Eh, un gusto y gracias por estar aquí. ¿Cuál sería el programa recomendado para crear producción audiovisual? Te comento, Luis Fernando, que también no, no, no creas necesariamente, pero sí puedes eh, desarrollar un poco en tema de video y de GIFs dentro de Canva. Ahora yo utilizo una un software gratuito. Ahorita te, te, te digo el nombre que no lo tengo en mi en mi memoria de memoria. Ahorita ahorita voy a revisar y comento el, que he utilizado bastante y la verdad es bueno para editar en realidad, no para para editar video pad. Ya mucho desarrollo de audiovisual eh, no no tengo conocimiento. Pero Videopad es un editor de videos y es muy bueno. Es bueno de forma gratuita. A mí me sirve bastante. Hay eh, Afer, es una marca de bolsas reutilizables. ambas plataformas. Eh, una respuesta que Afersa. ambas plataformas te pueden ser muy útiles. Creo que el Instagram eh, sería tal vez un poquito más útil porque es más visual donde puedas mostrar mucho, mucho fotografías, tutoriales, tips. Eso es lo que te lo que te podría recomendar en temas de contenido. Alma, ah, muchas gracias, Alma, me dice excelente presentación. Muchísimas gracias. No sé si hay más preguntas. Aquí voy a seguir esperando. No hay ningún problema. Ya me indican que es todo hasta el momento. Tenemos todavía algo de tiempo. No sé si me pueden indicar, no sé cuánto tiempo nos queda. Ah, me dicen que tenemos todavía 15 minutos, así que bueno, si gustan podemos eh, seguir esperando a ver si alguien más puede, tiene alguna pregunta, estaré aquí pendiente. Bueno, antes de cerrar, entonces aquí les puedo mostrar este video de, del cajero de la felicidad, que es del que les había hablado. Eh, no sé si me ayudan los de. A ver. Eh les muestro este video, pero no sé. Si tienen el audio. A veces no no nos escucha. De todas maneras no hay mucho que escuchar. Me encantaría que lo vean más que escuchar. Ven como pueden ver ahí, les da dinero gratis, pero les dice cómo compartir ese dinero. Todo lo que se está compartiendo es con dinero regalado por la Coca-Cola. Bueno, eso es lo que quería mostrarles, aprovechando que había un poco más de tiempo. Espero que les haya gustado el video. Lo pueden encontrar como el cajero de la felicidad en, en YouTube. Tengo una preguntita más. Ah, ya. Yeah. Eh, Alma me pregunta, ¿cuál es el programa que mencionaste para editar videos? Bueno, es Videopad. Por ahí ya les voy a ir respondiendo, no se preocupen. En los comentarios voy a, voy a estar respondiéndoles. Creo que con esto terminamos. Les agradezco mucho un, un agradecimiento especial a la Universidad Hotel. Muy agradecida por la invitación, por el espacio y por permitirme dirigirme a todos ustedes, a la gente de Bolivia, de Latinoamérica, de Canadá también, por, que vi por ahí. Un abrazo grande nuevamente. Muchas, muchas gracias. Ya saben, me encuentran en las redes como arroba Mika sabja, y donde me pueden hacer preguntas, donde podemos conversar. En mi blog van a encontrar mucha información también sobre esto. Así que ahí nos vemos, entiendes o mueres, no te olvides y empieza a aplicar marketing digital. Muchas, muchas gracias por, por estar aquí.